saludos soy rael panguera en esta hora les voy a mostrar cómo hacer para cancelar un mensaje eh, después de enviado en gmail entonces vamos a irnos allá gmail una vez que estamos aquí vamos a dar clic en redactar y voy a enviarme un mensaje a un correo que tengo asunto entonces, si yo a este mensaje, por ejemplo, le doy enviar y me hace falta juntar algo, me acuerdo cuando, después de que le doy enviar, me acuerdo que necesitaba juntar algo o agregar un texto aquí. Entonces, si le doy enviar, simplemente hago esto, deshacer. Y automáticamente el mensaje eh, se canceló, se deshizo el envío, ¿no? Entonces aquí puedo agregar todo lo que quiero. Solo tengo 5 segundos para eh, cancelar eso, bueno. En caso que querramos más tiempo, para estar más seguro, simplemente nos venimos aquí a configuración. Ver toda la configuración. Esperamos a que cargue. Y aquí, eh, deshacer el, el envío, vamos a aumentarlo a 30. Máximo 30 segundos. ¿no? Entonces nos vamos al final y vamos a clic en guardar cambios. Una vez se hayan guardado, eh, se va a reiniciar y después de que se reinicie vamos a hacer la prueba y vamos a demorar más de 5 segundos y verán que va a funcionar bueno una vez aquí vamos a dar clic en redactar esperamos a que cargue aquí bien el mensaje israel Entonces vamos a, a enviar el mensaje, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, igual va a llegar hasta 30 segundos y aquí podemos deshacerlo, entonces así vamos a estar seguros de que no si, si cometemos un error lo podemos corregir y ahora sí enviamos el mensaje. Bueno, eso ha sido todo por hoy eh, eh, y espero que me hayan entendido y si necesitan saber algo con, eh, concerniente a, a este tema que estamos tratando ahora, me lo pueden dejar ahí en la descripción del tutorial y yo les estaré creando un, un tutorial. Eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y chao.